Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo. ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido nuevamente. Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que varias semanas, pero como decís, semanas intensas y han pasado muchas cosas, por suerte, buenas en su gran mayoría en estas semanas que no conversamos en InfoClaxo. Así que contento de reencontrarme contigo y, y con todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo del otro lado. Así que siempre un gusto miércoles a miércoles estar aquí en el InfoClaxo. Buenísimo, Pablo. este Y bueno, o sabes que esto es renovación, ya lo habíamos hablado antes de la conferencia. Renovaron nuestros columnistas, tenemos la suerte. Por suerte no nos encaramos ni de los calles, ni de ninguna de esas cosas que nos generen problemas, pero han renovado eh, nuestros columnistas. Y recién hablábamos hace minutos nomás con Marianela, flamante integrante del comité directivo este, por la región 3, este, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina. Le dijimos, Mirá, Marianela, que parte de ser comité directivo implica una corresponsalía en Claxo TV. Así que seguimos sumando columnistas aquí al Info Claxo, a los que ya estaban, como es el, el caso de, de Pablo Omar. Pablo, ¿cómo viviste? Un poco de balance ahí, eh, en lo que fue la conferencia, con un punto central, ¿no? Eh, encuentro de los grupos de trabajo, es un gran momento de encuentro, de, de encuentro presencial, digo, porque sé que el contacto que ustedes tienen con los integrantes de los grupos de trabajo es más que constante, pero digo, ahí es presencial, fue la posibilidad de verse, de intercambiar un poco las temáticas. ¿Cómo, cómo lo evidenciaste y cómo lo viviste? Un poco ese repaso. Sí, totalmente, Gustavo, a ver, creo que, que, la, que la, digamos, conferencia, o sea, las dos asambleas, pero sobre todo la conferencia, fue un momento muy potente de encuentro, de intercambio, de expresión de la potencia de la red Claxo, creo que ahí se mostró la potencia eh, de la red Claxo, una red, de, bueno, eh, pujante, vibrante, viva, siempre, con mucha capacidad de reconfiguración, de transformación, de incidencia, de producción de conocimiento, pero siempre con una... Con, un, con una postura situada, ¿no? con una, una perspectiva y una, y una construcción situada del, del conocimiento crítico. Entonces, la potencia de la red Claxo y también la la, la eh, potencia del trabajo colectivo del trabajo colaborativo y parte no solamente pero parte de esa potencia de la red claxo y de ese trabajo colaborativo y colectivo tiene que ver con los grupos de trabajo justamente no creo que los GTs son parte de esas micro redes o subredes que van dinamizando que van alimentando que van sosteniendo en el trabajo cotidiano a veces como uno dice o como dicen algunos historiadores el trabajo gris y cotidiano es el trabajo que a veces no no es el espectacular de todas las luces y de toda la visibilidad pero que sostiene que es como el entramado cotidiano que sostiene y que en la conferencia cobra visibilidad no como que tiene una, una notoriedad singular y ahí sin duda como tú decías destacar el encuentro o la reunión de todos los grupos de trabajo que sucedió el martes 7 de junio, parece que fue hace muchísimo, pero fue hace solo tres semanas, allá en México, en la UNAM, con más de 300 participantes de, de los grupos de trabajo. Allí conversamos sobre la actuación de los grupos de los últimos tres años, conversamos también sobre perspectivas y sobre proyecciones de los grupos para el próximo trienio. Estamos también podemos anunciarlo muy así digamos al pasar y seguramente iremos profundizando en próximos Infoclaxo estamos cercanos a lanzar una nueva convocatoria de grupos de trabajo eh, para justamente los grupos que serán seleccionados eh, para el periodo 2022 2023 hasta el 2025 o sea para los próximos tres años en eso vamos a mantener que la duración o la vigencia de los grupos sea de tres años, por lo tanto un encuentro de los grupos conversando sobre lo actuado, sobre perspectiva desafíos y eh, eh, digamos proyecciones a futuro y también lo que quería quizás mencionar porque creo que ya hemos ya han conversado no hemos nosotros quizás de lo personal pero han conversado y, y, y se ha mostrado y se sigue mostrando en las, en las diferentes canales y en las diferentes redes de claxo los diálogos magistrales los foros los paneles las mesas y lo que nos ha mostrado hasta ahora se seguirá mostrando quería quizás señalar como uno de los ecos o de los balances también de la, de la, de la conferencia esto que decimos de la potencia de la red y del trabajo colaborativo y, digamos, colectivo, sin duda. Pero también las actividades que eh, sucedieron, digamos, después de la conferencia. Porque después de la conferencia, por suerte, muchos grupos de trabajo aprovecharon los recursos movilizados para eh, ir a México o las redes o las articulaciones que habían producido con instituciones, con movimientos en México y produjeron diferentes encuentros, sobre todo vinculados con movimientos sociales, con políticas públicas, con redes mexicanas sí que fueron eh, los días posteriores a la conferencia algunos fueron el sábado 11 de junio de hecho el otro día gustavo perdón una infidencia pero en una conversación porque aunque estemos ahora distanciados en la virtualidad convivimos en el en mismo edificio en la misma sede de claxo en buenos aires perdón si a algún oyente le estamos destruyendo alguna mística pero bueno nos encontramos también presencialmente con gustavo no es todo virtual y el otro día en una de las conversaciones así más casuales presenciales él me comentaba, sí, hasta hubo un foro que cerró con trap o con un joven que hacía rap. Bueno, eso fue uno de los foros que sucedió el sábado 11 de junio después de la conferencia, pero acá también traía una experiencia de una escuela de campo que se produjo en una alianza de siete grupos de, eh, de eh, digamos, trabajo que se denominó Experiencias para el Cuidado y defensa de los territorios de vida, ¿no? Esta cuestión de asociar los territorios con la política de la vida y muchas veces la dominación con la política de la muerte. Esto fue una experiencia que sucedió los días posteriores, vuelvo a decir a la conferencia, el 12, 13, 14, 15. Y bueno, es, son algunas de las experiencias, quizás cuento dos, Este cierre con colectivos juveniles y con arte el sábado 11 de junio al mediodía, la, la escuela de campo basada en cuestiones de territorio territorialidad, pero después hubo actividades en Oaxaca, hubo actividades en Veracruz, por ejemplo, grupos vinculados con agroecología fueron hasta Veracruz a eh, hacer actividades vinculados con campesinos y campesinas que producen bajo la modalidad y bajo los principios del agro, del agro del agroecología y la agricultura sustentable. Eh, en fin, hubo diversos, eh, digamos, diversas experiencias de encuentro. Con organizaciones, con colectivos, con decisores de política pública y con redes en México. Y creo que estos ecos o resonancias de la conferencia o, esta, o este aprovechamiento de la capacidad de movilización a la propia conferencia, que trascendió los límites, eh, digamos, calendáricos, ¿no? los, los límites de... de de las fechas de la propia conferencia, es, es interesante, ¿no? Porque muestra ese vigor de la red que a veces para bien, o al menos yo siempre me lo tomo bien, cuando desborda los canales previstos y cuando desborda por la potencia de la producción. No desborda por la... por la, por la eh, por, por alguna conflictividad, sino que desborda por la potencia de los hechos. Y creo que eso me interesaba, quizás quizás me tomé un segundo de más, pero compartirlo contigo porque tiene que ver con este trabajo que los grupos hacen eh, y con esta vinculación fuerte con el movimiento social de la región, con las poblaciones, con las comunidades, con los territorios, para desde el conocimiento y desde, desde, desde la investigación incidir también en eh, el desarrollo o en el despliegue debe procesos que redunden en la mejora de la calidad de vida de estas poblaciones. ¿no? Pensaba Pablo, mientras te escuchaba, digo, muy dinámica la, la, la, la novena conferencia, estas actividades posteriores que tú contabas, hubo algunas previas también que se dieron en el marco de investigadoras e investigadores de los grupos de, de trabajo, pero más allá de eso, igual eh, continuaron... Otras eh, actividades, otras convocatorias, hubo otras cuestiones que siguieron con un nivel de intensidad también muy grande. Eh, entiendo que se está lanzando ahora mismo en estas horas una convocatoria, hay otra que está abierta, y eso tampoco perdió el, el dinamismo que suele tener, más allá de lo que fue la conferencia, que evidentemente, eh, si se quiere, monopolizó parte de, de, de la agenda de todas esas jornadas. Sí, totalmente. Creo que justamente creo que la conferencia monopolizó, digamos, acaparó los esfuerzos de esas jornadas y de las últimas semanas o de los últimos meses, diría, de los equipos de, digamos, Claxo, de todos los equipos vinculados con formación, con comunicación, con editorial, con investigación, todos los equipos de, dentro de la gestión de la red Claxo estuvimos abocados a la conferencia, pero... Eh, Claxo sigue trabajando y la potencia de la red Claxo, como dijimos, continúa. Hay dos convocatorias que ahora vamos a comentar, solo perdón que quizás vuela, vuelva hacia, hacia atrás porque tú dijiste muy bien, Gustavo, yo comenté más lo que sucedió posteriormente a la conferencia y hubo también actividades anteriores y solo para no olvidarme que lo tenía de hecho anotado eh, eh, también antes de la conferencia hubo una serie de actividades y la que quiero destacar es la que eh, se desarrolló en alianza con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con la CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es justamente tuvo un evento, sí, los días previos a nuestra conferencia Claxo vinculado con soberanía sanitaria, con procesos de salud pública y con el despliegue o los desafíos de la salud pública y el bienestar social ante la pandemia. O sea, pandemia y pospandemia vinculado con los desafíos de la salud pública y de la seguridad social. Entonces, creo que eso también muestra una alianza entre la Confederación Interamericana de Seguridad Social y Claxo en temas vinculados con salud pública, con seguridad social y con pandemia. Yendo ahora a lo que tú mismo introducías, exactamente eh, la red Claxo continúa haciendo muchas cosas, formando, comunicando, publicando, pero también investigando. Y entonces hay dos convocatorias de investigación que queremos hoy comentar. Una que, como tú decías, está abierta ya desde hace un tiempo y cierra el 22 de julio o sea, cierra dentro de unos 15 días aproximadamente, que es una convocatoria vinculada con eh, Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir. El título es Ambiente, Cambio Climático y Buen Vivir en América Latina y el Caribe, conflictos, luchas y políticas. Es una convocatoria de investigación para equipos, sí, está focalizada sobre todo en equipos, y con énfasis en Centroamérica y en el Caribe insular. Porque pensamos que los temas ambientales son, por supuesto, fundamentales en toda América Latina, en todo el Caribe, pero nos interesa hacer un énfasis en los conflictos y las luchas ambientales de Centroamérica y del de Caribe insular. Como decimos, esta convocatoria está abierta hasta el 22 de julio, todavía tienen 15 días para, eh, para poder, digamos, postular, y se van a reconocer hasta seis proyectos de investigación que serán apoyados con mil dólares cada uno. ¿sí? O sea, son convocatorias dentro de todo importantes o que al menos permiten desarrollar una investigación importante. Vuelvo a decir, vamos a reconocer hasta seis proyectos de investigación que se van a desarrollar durante 10 meses con un reconocimiento total de mil dólares a cada uno. Nombro esto también como una forma de ver que son convocatorias que realmente brindan soportes y apoyos importantes al desarrollo de investigaciones, en este caso focalizadas en Centroamérica y el Caribe Insular en temas de ambiente, cambio climático y buen vivir. También esta discusión de, bueno, qué significa desarrollo, qué significa cambio climático, qué significa ambiente, el buen vivir, ¿no? Como una, como una bueno, eh, hoy en Colombia hablan de el vivir Sabroso, ¿no? Y ya lo decía Francia Márquez hace varios meses eh, o varios años, Boaventura lo comentó también en nuestra conferencia, el vivir sabroso tiene que ver con estas resignificaciones comunitarias, territoriales, situadas desde abajo de lo que implica vivir bien, de lo que implica el bienestar, de lo que implica otra relación con la naturaleza. Por lo tanto, suma causae, eh, buen vivir, vivir sabroso. Ubuntu en África, son estas nominaciones que nos interesa rescatar y poner en discusión con el debate internacional acerca de ambiente, desarrollo y cambio climático. ¿no? Y de, decíamos, esta era una de las convocatorias, pero tenemos una segunda convocatoria que entiendo que va en la lógica de lanzamiento ahora en estas, en estas horas, digo, recién se está lanzando, está como más, eh, recién salía del horno, por decir de alguna manera. Exactamente, es una primicia, ya que estamos en un programa que tiene un tinte periodístico, creo, Gustavo, y perdón que invada tu territorio en chiste. No, no, lo digo en chiste, ya que estamos, damos una primicia periodística, eso voy, damos una primicia, porque es realmente una primicia esta, porque salió hace muy poquitos minutos, diría más que horas, minutos, esta nueva convocatoria, que sí es, eh, digamos, efectivamente nueva en la red Claxo, que también tiene que ver con nuevas alianzas, o al menos con alianzas emergentes de los últimos años, porque es una convocatoria conjunta entre la Academia China de Ciencias Sociales, la Academia China de Ciencias Sociales, CAS, y CLACSO. ¿no? Claxo, junto con CAS, que es la Academia China de Ciencias Sociales, nos unimos para hacer una convocatoria de investigación conjunta centrada sobre todo en cuatro temas fundamentales que son conocimiento y políticas públicas, medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad, economía y desarrollo, migración y movilidad humana. O sea, Conocimiento y Políticas Públicas, igual lo, lo pueden ver por supuesto en la web, Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad, que tiene que ver, ah bueno, ahí la están viendo también, también en pantalla, que, que, que tiene que ver con lo que conversamos recién, y eh, Economía y Desarrollo, Inmigración y Movilidad Humana. Es una convocatoria que está abierta hasta el 19 de septiembre, eh, va a estar abierta más de dos meses, ¿Por qué? Porque tiene un desafío fundamental o un desafío singular, más que fundamental, singular esta convocatoria, que es que apunta a la conformación de equipos mixtos. Es decir, para postular a esta convocatoria, por eso hay más de dos meses de apertura de la misma, tienen que formar un equipo integrado por investigadores chinos, Chinas, obviamente investigadoras e investigadores chinos, y, e investigadores latinoamericanos y caribeños. O sea, apuntamos a una postulación de equipos mixtos eh, con aval de CAS y con aval de CLAXO, ¿sí? con aval de la Academia China y con aval de CLAXO, eh, para justamente formular proyectos conjuntos en estos cuatro temas por una cuestión de que es, es, es un lanzamiento piloto es, es el primer lanzamiento que hacemos China América Latina que se hace de investigación conjunta a escala regional porque hay iniciativas bilaterales China y X país China Argentina Chile Brasil eh, China Brasil China México y lo que fuera pero no hay una iniciativa China América Latina y el Caribe es la iniciativa regional es la primera es la primera realmente y es la primera que hace Claxo o sea la, la primera iniciativa conjunta regional la está asumiendo Claxo entonces como es una como es una iniciativa piloto hay hay espacio para dos proyectos vamos a reconocer dos proyectos sabemos que puede ser limitado pero estamos haciendo como una como una avanzada digamos no como una como una como una innovación emergente y entonces hay lugar para dos proyectos que deben ser integrados vuelvo a decir de manera conjunta entre equipos chinos y equipos latinoamericanos y caribeños invitamos a todas y todos a meterse en la convocatoria explorar sus características enviar consultas si las tuvieran y por supuesto postular en esta apuesta a integrarnos con otras realidades de investigación no el diálogo de saberes el reconocimiento de miradas, la investigación colaborativa y colectiva, el diálogo sur-sur, tienen que ver también con la relación cultural, académica, científica e intelectual entre China, América Latina y el Caribe. Y esta convocatoria que estamos lanzando, o que lanzamos hace muy pocos minutos, justamente apunta a estos objetivos, Gustavo. Me, me parece, la verdad, que genial y súper interesante eh, en el marco de una convocatoria eh, muy original, digo eh, en pensar, en repensarnos, en poder eh, dar, eh, dar, dar vueltas sobre temáticas en las cuales hay experiencias tanto en América Latina y el Caribe como en China y que puede haber ahí, una, una visión de las experiencias particulares, el análisis. Me parece súper potente. Es más, realmente me, me, me intriga mucho cuáles van a ser esos proyectos elegidos y cómo va a ser el proceso de, de la convocatoria en ¿no? la lógica de investigación. Me parece que va a ser muy, muy fuerte. Digo, no solo en términos de lo que es la convocatoria, sino después en el desarrollo posterior. Así que con mucha expectativa y entiendo que va a llamar la, la atención de mucha gente de, del otro lado. Totalmente, Gustavo. Estamos, estamos también, compartimos esa gran expectativa, esa enorme expectativa. Hay, hay mucha expectativa de parte de CAS. Esta convocatoria fue también meticulosamente y minuciosamente trabajada entre CAS y Claxo. Y yo sé que desde el de, del lado chino, del lado de la Academia China de Ciencias Sociales, hay mucha expectativa también. Ellos quieren promover la vinculación de sus equipos con equipos latinoamericanos y caribeños. Han puesto recursos para eso, recursos, eh, digamos, humanos, pero también recursos monetarios económicos, ahí bueno, cuando lea la convocatoria está, están también los reconocimientos económicos que va a haber o los apoyos económicos que va a haber, y del lado de Claxo también tenemos mucha expectativa al respecto también hemos destinado tanto recursos humanos como recursos materiales a esta convocatoria y, a, y apuntamos a consolidar una relación que se inició hace unos años ya y que en los últimos tres años se ha fortalecido a pesar de la pandemia y de la virtualidad, que tiene que ver con esta integración o con, esta, con este intercambio académico cultural e intelectual con China, vuelvo a decir, en esta apuesta por el diálogo de saberes, por el mutuo reconocimiento y por la perspectiva situada desde el, sur, desde el sur global. Así que invitamos a todos y todas los investigadores de la red, los que están vinculados con proyectos con China sin duda, pero ojalá que otros también se puedan animar y, y lo vean como una oportunidad para vincularse con la Academia China, que muchas veces queda lejos a nivel geográfico, pero también a nivel cultural y a nivel idiomático, por supuesto que es una convocatoria que fue lanzada en los tres idiomas, en español, en inglés, como idioma que nos permite comunicarnos, y en chino, ¿sí? Entonces también van a verla en chino los que saben o los que pueden leer chino, la van a ver en inglés y la van a ver en español. Digo, también como un esfuerzo multilingüe de que esta integración sea real, ¿no? y, y, y que la lengua no sea una barrera, sino sea una posibilidad para vincularnos y para comunicarnos. Pablo, te agradecemos muchísimo, no solo por el encuentro, sino por traernos bueno, un poco ese balance de, de lo que fue la participación de investigadoras e investigadores de los grupos de trabajo en la novena conferencia, pero también estas dos convocatorias, una ya lanzada hace un tiempo, pero que todavía está abierta, y esta realmente muy inédita, a lo cual iremos siguiéndole los pasos para ver cómo avanza, porque eh, es muy, pero muy eh, interesante. Cuando tuvimos la posibilidad de estar en China eh, contigo también, realmente eh, abre un mundo de posibilidades muy importante. Eh, el tema de los procesos de, de cooperación entre Latinoamérica y el Caribe y China. Y obviamente ahí, cómo se de esta, estos procesos de investigación van a ser realmente fundamentales para entender muchas cosas. Digo, puede realmente ser muy, muy inédito también lo que se genera a partir de aquí. Gracias en serio por este encuentro, Pablo. Gracias Gustavo y hasta cada miércoles, hasta cada momento. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar dentro muy poco porque Pablo Omaro también seguirá formando parte del Info Claxo en esta, esta nueva edición, digo, eh, más allá de que venimos comenzando la edición 2022 desde hace tiempo.